Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey. Llegase a mi vida toda extrovertida Era lo mejor que me había pasado seguro me sentía bien ilusionado ey. Pero luego te fuiste, lo cogiste a chiste Ahora me siento muy frustrado Baby, me siento abandonado Dime por qué tú me ilusionaste Y di por qué luego me abandonaste En mis sueños tú estás Este dolor no me lo puedo quitar Tus recuerdos lo tengo en respaldo Tus sentimientos están salvos No me explicaste por qué te alejaste. te alejaste Nena, al menos dime algo Vamos, dime algo Me la paso escuchando los tigres del norte, tigres del norte. Bebiendo alcohol como soporte de ti ya no quiero más reporte. Ahora es que tu vida ya no me importa. Y que encuentres a alguien igual que mí, solo dudo. Somos personas irreemplazables Lo que sentía por ti era algo profundo. Espero que encuentres a alguien con ese voltaje. Tú me enamoraste y dime por qué luego te alejaré. No lo puedo a mi vida toda extrovertida Era lo mejor que me había pasado juro me sentía bien ilusionado Ey. Pero luego te fuiste, lo cogiste a chiste Ahora me siento muy frustrado Baby me siento abandonado Ey. Trataré de estar mejor, mejor Mezclando rumba con alcohol No me importa si me dicen mujeriego Mucho ya vida decimos acá en Ecuador bueno, te dejo la canción, se termina, se termina. sigues con tu vida, seguiré en la mía, en la mía. Espero no me llames ni me escribas Llorando porque estás arrepentida. Fuck you, da, fuck you, dime por qué tú me enamoraste y dime por qué luego te alejé.